compartir este canal con todos sus amigos y familiares en redes sociales para que más gente nos conozcan y activar también la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguna noticia y estén al día. Ahora sí, arranquemos. El manifiesto que relata el décimo frente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el cual pide diálogo en un mensaje en alto mando militar de Venezuela. Dice lo siguiente... Nuestra revolución la vamos a defender. Ojo, no estamos buscando problemas a nadie. Así lo dijo Jorge Eliezer Jiménez Martínez, alias Arturo o Jerónimo, quien se identifica como uno de los cabecillas de la guerrilla. Jorge Eliezer Jiménez Martínez, alias Arturo o Jerónimo, quien asegura que esperan respuesta del gobierno venezolano. Pregunta lo siguiente, ¿qué es lo que hemos hecho? siguen bombardeando, bombardeando y bombardeando, y nosotros no hemos respondido. Advierte así de esta manera. En el audio revelado dado a conocer ayer, se suma a otros del décimo frente aliado del gentil Duarte, grupo enfrentado a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, Nueva Marquetalia de Jesús Santrich e Iván Márquez, no es el primer sonido del grupo, pero sí el más relevante para demostrar que el enfrentamiento interno de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia se trasladó a territorio venezolano. Alex Arturo reiteró como una letanía que no le estaban buscando problemas a nadie ni estaban atacando Pero fue claro y además sentenció que es obvio que nuestras vidas las vamos a defender A nuestras familias las vamos a defender, a nuestro pueblo lo vamos a defender, a nuestra revolución la vamos a defender Así lo afirmó nos presentamos como la auténtica Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia. Se presentó en nombre del décimo Frente Martín Villa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, alegando que no han cambiado ni una tilde, ni una sigla, ni una letra, asegurando que son quienes han luchado durante 58 años y que nunca nos hemos doblegado al gobierno colombiano ni a la oligarquía colombiana. Por eso se le hace un llamado al alto mando militar, al presidente Nicolás, al camarada Diosdado Cabello, que conocía quién era el presidente Hugo Rafael Chávez Frías, presidente leal y revolucionario. Y sé que el camarada Diosdado Cabello tiene esos ideales y esos principios, así lo afirmaron. Nos dirigimos a la población revolucionaria, a los hijos de Chávez, a los hijos de nuestro libertador Simón Bolívar. Jamás pactaremos ni seremos mandaderos del gobierno colombiano. Por eso nos parece tan ridículo sistematizar ante el pueblo y ante el mundo que el frente de Simón Martín Villa de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia somos un paramilitares financiados por el gobierno colombiano. Es ridículo pensar en la más mínima posibilidad. O si no, ¿cómo hace para explicar el ataque bombardeo que el gobierno colombiano le metió a nuestro camarada Gentil Duarte hace pocos días? ¿A quién le cabe en la cabeza eso? Nosotros somos una causa, son tan ridículos que no saben lo que dicen. Así lo asegura alias Arturo, quien considera que el incidente que sucede es de alto nivel y que está perjudicando a la población venezolana a ese pueblo humilde que ha creído en esta revolución, que ha dado su voto a esta revolución. Así lo afirmó. ¿Cuántas veces el presidente Chávez dijo que era guerrillero? Nosotros somos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la auténtica. Da tristeza que ante la plataforma del mundo y ante este pueblo, esta revolución se vea quebrantada por un mal manejo de esta situación. Asegura él, aliado de Gentil Duarte, que hoy en día el gobierno venezolano se encuentra ciego sin darse cuenta de lo que están traicionando y los traidores no somos nosotros, los traidores están dentro de ustedes mismos, andan con ustedes, comen con ustedes, ustedes los abrazan y los saludan con un antifaz falso y revolucionario. Hizo un llamado al diálogo a la cúpula militar venezolana, queremos hablar y para esto a tiempo. Queremos un diálogo con los altos mandos militares, pero donde haya medios de comunicación, enfatiza para quitarle la antifaz y las máscaras a los traidores de la revolución. Refiriéndose a la nueva marca Italia sin mencionarla, pero catalogándola de traidores a la revolución por entregar al ejército y al pueblo a las manos de la oligarquía colombiana. Supuestamente una falsa de arrepentimiento y por eso se volvieron a las alarmas. ¿Por qué no trajeron sus armas? ¿Por qué no se trajeron a su ejército? Porque lo único que les interesa son los intereses personales, lucro personal más no colectivos. Pasando a segunda noticia, este sería un cambio a la posición del gobierno de Biden, el cual considera construir los huecos faltantes del muro con México, según reporte. El secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, dejó entrever probablemente que se reanudará la construcción del muro fronterizo. Dejó entrever que probablemente se reanudará la construcción del muro fronterizo para terminar de llenar todos los huecos de la valla actual que separa a México de su vecino del norte. El secretario presentó un informe a los empleados del Servicio del Control de Inmigración y Aduanas sobre los planes a futuro. Mallorcas les habría dicho que si bien el presidente Joe Biden canceló la emergencia nacional impuesta por su antecesor Donald Trump en materia de migración, esto no implicó necesariamente que se dejaran de tomar decisiones. Se ha tomado la iniciativa de continuar atendiendo ciertas áreas del muro que necesitan una renovación, proyectos particulares que necesitan ser terminados. Algunos de esos ajustes, aclaró Mallorcas, incluirán brechas, puertas y áreas específicas, en las que si bien sí se puede completar la valla fronteriza, aún no se ha podido implementar adecuadamente la tecnología. Dicho acontecimiento se dio a discutir el plan presentado por la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Mallorcas dijo a los asistentes a la reunión que no se trataba de una sola respuesta a una sola pregunta. Hay diferentes proyectos que el jefe de la patrulla fronteriza ha presentado y el comisionado interino de la CBP me presentó, así lo afirmó él. El presidente estadounidense Joe Biden a comienzos de febrero puso fin de manera oficial a la emergencia nacional que el entonces mandatario Donald Trump declaró a fin de usar dinero del Pentágono para construir un muro a lo largo de la frontera con México. La carta de Biden a la presidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi en la que notificaba al Congreso que había reincidido la proclama de febrero de 2019 por su predecesor el documento reza que el presidente dijo que la declaración de emergencia nacional hecha por trump había sido injustificada y que él había dado instrucción de que ni un dólar más de los contribuyentes estadounidenses sea destinado a construir un muro fronterizo el exmandatario donald trump hizo del muro un tema central de su primera campaña presidencial y prometió construir uno que abarcaba la frontera entera y que México pagaría por él. Aproximadamente 6 mil millones de dólares de fondos militares bajo la emergencia nacional que él declaró después de que el Congreso se negó a aprobar el monto que deseaba para el muro. Ya finalizando el gobierno de Trump, Estados Unidos había completado más de 720 kilómetros, 450 millas exactamente de construcción de nuevo muro a lo largo de la frontera de 3.145 kilómetros, es decir, 200 millas. Por su parte, los funcionarios del gobierno Trump dijeron que el muro fronterizo había reducido las actividades de traficantes y los cruces ilegales de personas en la zona limítrofe, donde facilitó las detenciones. Pensiones. Según los datos preliminares de la agencia Reuters, las autoridades estadounidenses detuvieron a más de mil migrantes en la frontera con México en marzo, la más reciente señal del creciente reto humanitario al que se enfrenta Joe Biden. El total incluye unos 19.000 niños migrantes no acompañados y 53.000 miembros de familias que viajan juntos, según las cifras preliminares. Los adultos solteros representan aproximadamente 99 mil Amigos, así hemos finalizado hoy nuestras noticias. No se les olvide, como siempre, suscribirse a nuestro canal, que activen la campanita de notificaciones para que estén al tanto de todas nuestras noticias. Recuerden que siempre los estamos leyendo. Es un gusto poder compartir estas noticias con ustedes y espero darles más noticias en otra oportunidad. Chao, chao.